Hola, soy Mariana Nieves, desarrollador del proyecto Optimasis, que se trata de un proyecto para la optimización del mercado de las lonjas de pescado fresco, que pretende el equilibrio entre los precios frente a situaciones de monosonio. El éxito del proyecto radica en la entrega de valor para los tres actores principales en estos mercados: las empresas pesqueras, por un lado, como productores, las mayoristas y, y los restauradores, como segundo actor y también las propias lonjas como centro de distribución primario. Sin lugar a dudas, el respaldo institucional de datos.gov.es como referente en la Administración Pública, dado que el proyecto tiene un marcado carácter de sostenibilidad que requiere habitualmente recursos eh, adicionales a la propia explotación. ¿no? no ha sido un proyecto preconcebido que viniera a aprovechar la convocatoria, al contrario, se forjó el proyecto tras la lectura de la convocatoria, Sinceramente, llegué a formular una pregunta formal en la sede electrónica de Red.es para asegurarme de que el concepto de eh, pesca estaba como ámbito cubierto por parte de la convocatoria en el Desafío de Aporta 2019. Pensé que contar con el reconocimiento y la discusión del Desafío de Aporta impulsaría mi carrera profesional y la verdad es que ha sido así. Este es un valor que quiero destacar para animar a otros participantes en la nueva convocatoria. Estamos ya en una fase de promoción de la solución para coordinarnos con organismos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel local y a nivel autonómico. El equilibrio de las condiciones de mercado está siendo un factor que despierta interés por parte de las administraciones locales especialmente. Desde mi experiencia como participante, como es lógico, ¿no? Creo que la dedicación y el esfuerzo resultaron decisivos en mi caso, porque el resto de los participantes tenía un nivel muy alto y al que yo no podía aspirar, sobre todo porque había eh, equipos de personas y yo estaba compitiendo a nivel personal, principalmente. Sin embargo, el hecho de conseguir levantar todo ese bloque que decía de modelos predictivos y revisar concienzudamente los resultados... ...resultó determinante para, para conseguirlo, ¿no? eh, Creo que una de las cuestiones también importantes en mi caso... ...fue el cuidar especialmente la presentación. Eso es algo que puede servir a los nuevos participantes... ...y también el disponer de, un, de una maqueta totalmente funcional... ...para poder presentar al jurado también fue algo importante... Bueno, pues lo que quiero es, por supuesto, transmitirle todo el ánimo a los participantes de esta nueva convocatoria. Desde luego que no duden en dedicar el máximo esfuerzo en su presentación y en su proyecto, porque la verdad es que merece la pena. No todos los días consigo un respaldo institucional de un organismo gubernamental como es datos.gov.es, así que nada, que gane el mejor.